Son las 22 horas con 5 minutos, estamos de retorno y han visto quién está con nosotros, es Alexis Andrade, director de proyectos de la Agencia Boliviana Espacial. Vamos a hablar de esto que, que ya venimos conversando este tiempo y de verdad tenemos que entender la magnitud de lo que significa eh, Internet satelital y la transparencia de conocimientos. Por ello está con nosotros Alexis, es un gusto, bienvenido, buenas Muchas noches. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Hablemos de Internet satelital. Sí, el Internet satelital es, una, es un servicio que da la Agencia Boliviana espacial al usuario final al cliente final nuestros clientes más grandes en realidad son empresas eh, como por ejemplo intel o, o también instituciones grandes como YPFB, la aduana migración entidades financieras etcétera pero el internet satelital es un servicio que está dando la agencia boliviana espacial directo al usuario ahora a qué usuario es al sí, usuario a quiénes que llega eso exacto es, es el internet satelital es internet uh -huh. el internet que conocemos sin embargo, vi, viene por satélite y está enfocado a un público donde no tiene opciones de Internet porque todavía no ha llegado la cobertura de, de Internet. Uh -huh. Entonces, como no tiene estas zonas opciones... alejadas, estamos hablando. Estamos hablando de zonas alejadas, pero ni tan alejadas, ¿no? A veces hay zonas, digamos, dentro de... de o, o periurbanas, digamos, uh -huh. que, que todavía la cobertura no ha llegado, si bien ha crecido bastante la cobertura del Internet por cable... Todavía no ha llegado a cubrir eh, toda la población, entonces, para esos casos, el Internet satelital es una opción. Es un, es un, es un Internet que está más enfocado al fin productivo que al fin recreativo, digamos. ¿no? Más que para ver videos, está enfocado para fines productivos. Hoy se, ¿Se puede contar con ese servicio? Sí. ¿Se cuenta con ese servicio? Sí, se cuenta. Eh, digamos, si un cliente quiere obtener el servicio, ya estaría instalada la antena en 10 días. En 10 días. En 10 días, sí. días y funcionando. ¿Y ¿no? cómo están? Eh, me refiero en cuanto a, a los costos, al, eh, al a esto que, que le interesa, ¿no? porque uh -huh. depende cuánto, cuánto se haga... Eh, no sé, la velocidad, esos, esos detalles, Correcto. por favor. Sí, en realidad eh, los costos dependen de las velocidades, el costo, el paquete más más pequeño es de 550 bolivianos y de acuerdo a las características el un monto va pequeño, subiendo. paquete pequeño, digamos, de 550, sí. ¿qué características tiene? Es un paquete eh, pensado, eh, como comentaba, más para fines eh, productivos, digamos, eh, transferencias de datos llamadas por por WhatsApp, por uh -huh. ejemplo, textos, navegar por Internet, leer noticias, enviar documentos, recibir documentos de forma fluida, lo que normalmente hacemos en el Internet, pero dejando un poco de lado, digamos, los videos, o que, es, que eso consume eh, más velocidad, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, algunas experiencias positivas de este, de este tipo de Internet son en pequeñas empresas, digamos, pequeños emprendimientos, ...donde en definitiva no tienen internet si no es el satelital, ¿no? Entonces, es la única en, forma de llegar, digamos. Exactamente, entonces en esos casos, eh, como por ejemplo pequeños hoteles ecológicos... ...digamos, estamos hablando del Tim, y Salar de Uyuni, los Yungas... Eh, ...que antes no contaban con ese servicio, ahora cuentan... ...porque si bien el satélite, el internet satelital es más caro... ...porque tiene una nave espacial, digamos, que es un recurso más caro que el terrestre... Uh -huh los costos han bajado en eh, sí. internet satelital antes, sin satélite boliviano y ahora con satélite boliviano. Ah, hay una diferencia. Bueno, yo le iba a decir por un lado eh, si bien eh, estos lugares que son un poco más alejados una son, o lugares donde no se contaba pero sin embargo existe mucho turismo como es Uyuri, como eh, sí. ¿no? El Salari, y estos lugares eh, ahora, cuenta. ahora, ahora sí. cuentan con este internet satelital que resulta ser un poco más elevado que el que tenemos acá en las ciudades. Exactamente. Pero sin el satélite Tupacatari, eso estoy entendiendo, ¿el costo era mayor porque uno el, alquilaba? Exactamente, el costo uh -huh. era aproximadamente tres veces más que el que es actualmente. Sí, un, un paquete pequeño de 550, uh -huh. que es el más bajo. Antes Estaba por los mil... 600 bolivianos o sea, aproximadamente. Sí, existía el servicio, pero era sí, como sí, que más. Exactamente, siempre existía. ¿no? Exactamente. Entonces, ahora pequeños emprendimientos ya no necesitan ser medianos o grandes para acceder a este servicio, ¿no? Y esa es la, la diferencia que, que está logrando la, la agencia, ¿no? Entonces, ¿Cómo están llegando a, a varias regiones ya y han tenido esta solicitud? Sí, sí, en realidad, ya es un servicio que ya se ha iniciado hace un tiempo. Uh -huh. Están alrededor de 200 antenas ya en todo todo el país, más de 120 clientes uh -huh. que, que ya cuentan con este servicio en particular, ¿no? Usuarios finales con uh -huh. los que trabaja la AVE. Uh -huh. De hecho, eh, es, es importante conocer eh, más detalles, más informaciones, cómo ustedes se contactan, si alguien está muy interesado y dice, nosotros necesitamos el servicio. Uh -huh. eh, ¿Cuál es eh, la forma de comunicar Pueden acceder a la, a la página web, abe.bo, uh -huh. Entonces ahí van a encontrar mayores informaciones Incluso los números telefónicos para contactarse uh -huh. eh, Hay una línea 800 también a la que pueden llamar Y, eh, y bueno, acceder a este servicio ¿no? de forma rápida Como le comentaba, en 10 días la antena ya está instalada Ya uh -huh. tienen internet en un lugar donde no tenían ningún tipo de señal ¿no? Repitamos por favor eh, el número para comunicarnos El, el, el sitio web es abe.bo la línea telefónica es 2-14-11-10 y son los medios por los que nos pueden contactar. Muy bien, Alexis, ha sido de verdad un gusto conocer un poco sobre el Internet Satelital, los servicios que tenemos a partir del satélite y, y bueno, ahí a, a las líneas que les hemos... Eh, pasado. pues, y también sale en generador de caracteres. Las informaciones, ahí está. Gracias, ha sido un gusto, Alexis, que nos acompañes. No, muchas gracias por la invitación y, bueno, esperamos la llamada de, de todo el público. Claro Interesado. que sí. Vamos a una breve pausa en el programa. Al retornar, hablamos de varios temas, y este, por ejemplo, que lo conocíamos hoy, el tema del los secreto bancario, se levantó el secreto bancario para el presidente y vicepresidente, y la solicitud está hecha además porque la normativa permite aquello a solicitud de las autoridades. Los detalles con cuando retornemos, una pausa y volvemos.